Hola amigos de BogotáLaCarta.com, soy Felipe, hoy desde la Filbo 2019, la cual empezó el 24 de abril y va hasta el 6 de mayo. Vamos a estar haciendo un recorrido por los diferentes pabellones, recomendándoles eventos para que vengan a visitarla. Acompáñenme. La Filbo es para todos, estamos en el gran salón en donde vas a encontrar material educativo y didáctico para niños y jóvenes. Desde pintura, shows de magia, libros infantiles y juveniles, así como accesorios y varios stands, en donde muchos países como Chile, Japón, Brasil, promueven un encuentro reflexivo e imaginativo entre los lectores exponiéndonos su cultura. Estamos en el Pabellón 4, en donde Colombia es el país invitado de honor, una conmemoración a los 200 años de la consolidación de la República. Los derechos civiles establecidos en las constituciones garantizaban las libertades individuales. Es por eso que palabras como independencia, libertad e igualdad hacen eco en el Pabellón 4. Las universidades hacen presencia en la FILBO 2019, presentando sus programas académicos, sus obras investigativas y literarias. Recuerda, esto es en el Pabellón 3. Filbo Cine es un espacio en donde las mujeres tienen su protagonismo. La Mujer de Macondo presenta una forma de incluir a la mujer en diferentes papeles, siendo ellas mismas las directoras de arte, directoras de fotografía y vestuario, en donde el todo es el empoderamiento de la mujer. Esto es parte de lo que la Filbo 2019 tiene preparado para ustedes. Ya saben, la información de este evento y muchos más en bogotalacarta.com. Nos vemos.